Muy buenas noches, amigos. ¿Cómo están? Gusto de saludarlos. Qué gusto poder predicar la palabra de Dios esta noche. Juntamente con ustedes, escudriñar la escritura, tal como lo hacemos cada día a las 7 de la noche. ese es el programa de reflexiones de la Biblia, todos los días por Facebook Live con este servidor. Anoche hemos hablado un poco acerca de las vicisitudes de Pablo, referentes a la predicación del Evangelio. Y los problemas que tenía con los judíos y también con los romanos a raíz de la predicación del evangelio. Ya estuvo ante, eh, ante Festo y Festo no sabía qué hacer porque no podían encontrarle culpable. Entonces él apeló a César. Capítulo 25, de Hechos de los Apóstoles, el versículo 13 ya nos lleva a la historia de que el evangelio de Cristo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 respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. A estos respondí que no es costumbre de los romanos entregar alguno a la muerte antes de ser acusado o que el acusado tenga delante de sus acusadores que se encuentre y pueda defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido ellos, juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo han presentado de los que yo sospechaba. Inocente, Pablo, siendo perseguido por causa de Cristo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 mas Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto. Mandé entonces que le custodiase hasta que le enviara yo al César. Entonces Agripa dijo a Festo, yo también quisiera oír a este hombre. Y él le dijo, mañana lo irás. Causaba una sensación de inquietud escuchar a Pablo. Saber que él hablaba de un tal Jesús que había muerto y que había resucitado no era cosa muy simple para ellos. Estaban muy interesados en conocer la situación referente a este tema bueno, al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos, principales hombres de la ciudad por mandato de Festo, trajeron a Pablo. Entonces Festo dijo, Rey Agripa y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros,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 La vida de Cristo fue una vida marcada por constante persecución. La vida de sus discípulos no sería nada diferente. La experiencia de Pablo, de Pedro, de Juan, de los que le habían creído y de los que iban a ser sus discípulos verdaderos, no era una situación en la que, bueno, a ver, ¿qué puedo decir de él o cosa por el estilo? Era luchar contra el error, era afrontar de manera directa, plena, una doctrina que ellos no querían abandonar porque tenían o estaba llena de tradiciones, costumbres que favorecían a los líderes que favorecían a sus, a sus dirigentes los tenían como encadenados en dichas costumbres vivían esclavos de sus propios miedos a pesar de que tenían el liderazgo, Roma los tenía frustrados y cualquier situación que sucedía en la vida social o religiosa lo tomaban para ganar votos, para ganar adeptos, para poder decirle a Roma que ellos eran fieles a los mandatos que les daban a los judíos que tomaban la dirigencia dentro de sus grupos dentro de sus comarcas, de sus comunidades. No ha cambiado el mundo hoy. Se persigue a que dice la verdad, se confunde a aquel que, que trata de defender un hecho por convicción, se acusa a aquel que pelea contra la, la maldad y el que tiene el que tiene el poder del lado de la maldad. Controla, esclaviza, usa la ley a su favor mintiendo. Muchos en nuestro país, más de 60% de los que están en nuestras cárceles, son gente, muchos de ellos inocentes, que todavía no han sido juzgados y pasan años en las cárceles. Porque el mal está donde debería estar la justicia. Porque el error ha tomado control del poder. El que es débil, el que no tiene compadres, el que no tiene amigos. En el poder es vituperado, es pisoteado. Tiene que luchar solo su causa, como lo es Pablo en este caso. No había quien lo defendiera. No había nadie en el poder. Todos querían saber qué es lo que pasaba con él, por qué predicaba eso. Y no era... No era simplemente que querían saber, sino que querían saber de un hombre que había sido muy respetable en Jerusalén. Él ya no era parte del poder, él ya no era parte de ese Sanedín corrupto. Él ya no era parte de esos falsos líderes que dice que defienden al pueblo, que se identifican con el pueblo, pero solamente son corruptos que toman el poder para hacer lo que a ellos les conviene. Nosotros vivimos experiencias similares hoy, de un lado como del otro. Se pisotea la verdad de tal modo que la verdad se convierte en algo aparentemente que no existe. Es triste. Es triste en la situación en, que la se, en la que se encuentra el mundo. No hay quien defienda el valor, no hay quien defienda la moral. Por el poder se juega sucio, se hace cualquier cosa con tal de conseguir el objetivo del control, el control de la mente, de la sociedad, del poder, de la ley. Vivimos en un mundo realmente desastroso. Pablo defendía la verdad de Cristo y yo quiero defenderla también. Quiero defender el principio de la libertad, la libertad de opinión, la, la libertad de elección, que aprendamos a elegir entre lo que es correcto, no en detrimento de las personas, sino en busca de la verdad. No somos perfectos. No tenemos líderes perfectos. No tenemos valores que se practiquen idealistas. Pero tenemos que buscar de algún modo dónde todavía se puede encontrar trigo en medio de la cizaña. Dónde todavía se puede encontrar buenas intenciones, donde la maldad no controle a la mente humana, no controle a la libertad del ser humano, que no la denigre. Estos hombres, a pesar de que no eran del pueblo de Dios, del pueblo judío, a pesar de que no pertenecían a ese pueblo que supuestamente tenían la doctrina, que tenían la verdad, y que no habían reconocido a Jesús cuando vino como el hijo de Dios este pueblo que rechazó a Jesús y lo crucificó como un ladrón y le dijo, tú no eres nuestro Mesías, tú no eres nuestro Salvador. Estos hombres querían saber. Seguramente habían escuchado lo que había pasado en Jerusalén. Querían conocer más de cerca qué es lo que decía este gran defensor de la verdad. Por eso no lo mataban porque sabían y respetaban la opinión de un hombre que tenía estudios, que tenía conocimiento, que había sido un líder importante en el Sanedrín, en Jerusalén. Por tanto, no podían entregarlo así nomás. Ellos eran romanos y muchos de ellos líderes también judíos que ocupaban lugares importantes políticos otorgados por los, por los romanos. Y aún a pesar de que tenían esos poderes Estaban interesados de saber qué es lo que Pablo defendía, por qué tanto daba su vida. Hay convicciones, hay verdades detrás de una afirmación, detrás de una defensa, que no siempre son como los que tú crees. El rey Agripa no quiso formarse una opinión respecto de Pablo. Él dijo, yo lo quiero escuchar. Festo, yo lo quiero escuchar. No dijo, este debe ser un revolucionario, este debe ser un, un tal por cual, y comenzó a hacer suposiciones como muchos incautos hacen de algunas personas que defendemos o que defienden una verdad. Hay gente que no necesita recibir una coima, que necesita recibir un pago para defender la verdad de Dios, para, para defender la libertad, para defender un principio que es parte de su convicción. No todos somos comprables con dinero. Como, Fest, como Félix, que esperaba antes de soltarlo y mandarlo a Festo, esperaba que Pablo le ofreciera dinero para poder liberarlo. No todos somos corruptos en nuestros principios. Defendemos una verdad. Tratamos de ser defensores de la verdad con integridad, con transparencia, aunque no somos perfectos. Pablo finalmente lo presentan ante Agripa. Y si bien es cierto, hoy no vamos a comentar lo que Pablo hace con su defensa, porque es larga la defensa, él se presenta en su realidad nueva, contando su historia del pasado. Y aquí el rey Agripa le escucha con atención sus argumentos, y mañana, a partir de mañana, vamos a analizar los argumentos de un hombre que defiende la verdad de Cristo a pesar de que no le van a creer, a pesar de que no lo van a soltar. Él presenta su defensa porque cree que Jesucristo es el Salvador. Muchas veces tú tienes que defender tus principios, a pesar de que las personas que te leen o que te escuchan van a decirte lo que sea, a pesar de lo que, de lo que ellos supongan de ti, de tus palabras, de tus gestos, de lo que escribes, mantén tu verdad, defiende, porque esa es, es parte de tu convicción. Es parte de tu forma de ser si eres una persona íntegra, por lo menos la palabra íntegra desde el concepto de que te conoces a ti mismo, de que conoces qué es lo que tú crees y lo que tú crees defiendes. Lastimosamente, cuando yo compro una fruta, como quisiera que la fruta fuera perfecta y decir esta fruta es rica totalmente, pero no necesariamente es totalmente rica, pero igual la compro. Cuando tú tienes una convicción, no necesariamente esa convicción es totalmente perfecta, pero la defiendes porque crees, porque tienes una convicción respecto de eso. Cuando yo viví en Estados Unidos, como sucede en cualquier otro país, la única manera en que un ser humano puede pagar un error es quitándole la libertad. Y una de las cosas más tristes en países desarrollados es que para cualquier cosa, incluso para una ley de tránsito, tú puedes perder tu libertad. Porque perder la libertad es el principio, o la libertad en sí es el principio más sublime que el ser humano quiere tener. Y por eso... Todo aquello que es punitivo, aquello que te produce culpabilidad, se paga con, con la pérdida de la libertad. Y si en alguna cosa yo quiero identificarme en mi vida personal cristiana, si es que algo, algo de cristiano tengo, aunque muchos tal vez no lo consideren porque... Hablo muchas veces de las cosas de Dios y también hablo de la política, de la vida social, del comportamiento humano, de la manera de cómo nosotros opinamos, de las personas, de, de las corrientes políticas, de las corrientes de pensamiento. Algunos creen que un cristiano no debe hablar de política. Yo sí lo hago. Aún así, si alguien cree que no está correcto, está bien, tiene la libertad de hacerlo. Yo creo que como defensor de algo tengo que ser defensor de la libertad. Porque la libertad nos la dio Cristo. Y el conocimiento de Cristo nos hace libres. No necesariamente libres físicamente. Pero nos hace libres de pensamiento. Nos hace libres de culpabilidades que cargamos en nuestra mente muchas veces por nuestros propios prejuicios. Por nuestra forma de concebir la libertad. Una libertad eh, contraída. Una libertad sumisa. O eres libre o no eres pero tampoco tienes que ser libre convenido porque te gusta algo porque aprecias algo porque quieres algo quieres conseguir algo entonces tú predicas la libertad de alguien que te ofrece no puede ser así la libertad es libertad no tiene contextos de favoritismo de ningún lado Y el apóstol Pablo a pesar de que sabía que no lo iban a liberar él defiende su libertad en cristo yo quiero esta noche animarte que bajo el ejemplo de este gran baluarte de la verdad, de la palabra de Dios, defiendas, defiendas la verdad de la libertad. Y si esa libertad te la dio Cristo, y si esa libertad te la dio Dios, mejor aún. Ojalá que esta noche pueda alguno de ustedes entender que desde lo más profundo del corazón tenemos que defender nuestras convicciones, aparte de nuestras conveniencias, lejos de nuestras conveniencias, de favoritismos, defendamos la verdad de la libertad. Y si es en Cristo, mejor. Padre amado, te doy gracias para todos aquellos que escuchen este mensaje, que tú inspires sus corazones que defiendan aquello que su corazón ha sido impresionado por la obra de tu espíritu, que Cristo nos ayude a defender la libertad, así como Pablo, que Él nos ha dado por la gracia en su muerte en la cruz. Bendice a todos aquellos que escuchan tu palabra, que escuchan este mensaje. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este es el programa de todos los días, a las 7 de la noche, Reflexiones de la Biblia, con Boris Darmont. Ojalá que Dios te bendiga y que te ayude. Sigamos orando por nuestro país y por nuestras necesidades. Que Dios te bendiga.